Siguiente. Buenísimo, sos un chorro, te escapás de la cárcel. Tenés que da un chumbo. chumbo. La increíble es como te cuentan oh. todo. Es una cárcel futurista, claramente. Sí, porque tenés que luchar contra oscilaciones. No, es un juego impresionante. Y mira, te, te agarran con un campo así como de, de electricidad, ¿viste? Dale caco, dale caco. Ah. ¡Ay, no! No. Estuvo bien, estuvo bien. Mirá la realidad que hicieron, vamos no a la... Un juego interesante. Sí. Oh, mirá que gráfico, boludo. Todo es bueno en este juego. Mirá esa nave de arriba, esta... cosa. <risa> ¿Cuál es mi objetivo? Porque no tengo ningún tipo de acción. Solo me muevo. ¿Te que que llegaste el ovni? O capaz es un videojuego de arte. Era eso. No, mira. te convertís en un niño de verdad, boludo. ¡No! Mirá la cantidad de personajes que tiene este juego. Ah, no, ¡Yo soy el OVNI ahora! Ahí está el pibe Creo que... vamos a hacer que el pibe llegaste hasta la OVNI, a ver qué pasa Bien, bien, hizo un ruidito, así que fue bueno Igual si a... ah mirá, tiene que... tendrá que ponerse el sol Dale, sol de mierda, bajado una vez Ahí, baja. Dale Dos píxeles... opa, un píxel ¿Tendrá que ver la cantidad? ¿Será por tiempo o por el UPA? Quiero de nuevo lo mismo. Oh, siguiente, caco, Vamos a hacer el siguiente, si no va a estar... Oh, el clásico de la propaganda de coso. De la propaganda del náufrago. De Tom Hanks. Un juego que te promete adrenalina para cuatro jugadores. Y podemos cambiarlo. Spy Ride. Es uno de esos en los que el disparo sigue tu movimiento Me gusta mucho el concepto así de guerras espaciales en las que los enemigos son formas abstractas, viste, o locas ¿Por qué es la llave en ese? Mirá ¿Qué es eso <risa> Uh También me está quemando la cabeza <risa> Siguiente. Uf, oh, buenísimo. Shaquille Nils Basketball. Claramente de 0 a 2 porque el player 2 no se sí. mueve. Sí, sí. A ver, intenta anotar un doble. Uh, bien, bien, bien. Siguiente. Bowlings. Tira una chusa. buenísimo que el personaje es un viejo me pelado. De... No, el bailecito, buenísimo. Siguiente. Béisbol. Baseball. Uno de los deportes más aburridos. Ya está. Siguiente. Super Mario. Donkey Kong. Donkey Kong en el que Donkey Kong no es Donkey Kong, sino que es un perro. Un chancho. Un chancho, sí. La princesa es una nena. Claro, esto debe es un, ser una versión pirateada para. La musiquita es la misma, eh. Sí. Un clon de, de, de, del clásico y querido Donkey Kong. Siguiente. Siguiente. Lady Tennis. Lady Tennis. Pues, con una dificultad, altamente. avanzado y divertido. Un, juega, un juegazo. Mente, muerto. Siguiente. Siguiente. Siguiente. En circulitos Ah, es un rugby seguro No, fulgo Fútbol. Ah, mira el arquero, eh No Lunar Ball Ful. <ríe> excelente Impecable que hago la primera un juego que promete sí. muchísima diversión. Para que tu papá pueda fumarse el pucho y tomarse el whisky junto con el hijo, jugando el pol. <risa> <risa> ¡Upa! ¡Qué nada! Esa jugada fue es impresionante. Para decir, ya jugando el pol. ¡Uh, spinball! ¡Spinball! ¡Spinball! ¡A mí encantaba este cuando era chiquito. ah, vos le, le, le entrabas a el. Y yo me había aburrido el de Family y entraba esto. En busca de experiencias nuevas de pinball. Porque el pinball, sea, no, no importa cuál sea. Siempre, lo que importa es que el desafío sea nuevo. ¿O no? Básicamente. Porque la matriz es la misma. Claro. Ahí perdí. Ah, yo pensaba que había dos pisos. Pinball. Siguiente. El sapito querido, Froger. El sapo más famoso de todos los tiempos. Un juego que apela a la paciencia del jugador. Mira, yo no tengo paciencia. <risa> y bueno, todos conocemos el Frogger, así que siguiente. Tubir. Uff. Sapo. Esos momentitos de la Atari son impresionantes. Esos sonidos. Ese pájaro que me quiere. Me encanta, me perdería una y otra vez, solamente por el ruidito ese. Muy raro ese ruido que hace. ¿Quieres jugarlo vos? O lo cambiamos. Siguiente. Otra vez nuestro amigo, y ya empezamos a ver juegos repetidos. Ah, pero mira, tiene otros tiene otro gráficos, así que técnicamente no es el mismo. Hoy no eras un no asterisco. asterisco. Hoy no era un asterisco. Escuchen esto. <risa> Perturbador, diría yo. Es una mezcla entre Big Dug. No sé si esos bichos, los tengo que agarrar o si, o si me van a matar. No, definitivamente no sé de qué este juego. No, un juego odioso. Siguiente. Los tres tipitos. No, mirá lo que es este chaboncito. Se ve tan ágil. Claro, en las pequeñas barras violetas te podés agarrar y subir al siguiente piso. El tipito es impresionante. ¡Re carismático! <risa> ah, Tenés que darte la parte negra. No, nah, es, es una enfermedad este juego. ¡Naaa! ¡Por un pixel le mató! Toma sí. a... ¡Uh! Rodeo. Ro ro yeah. ¡Activision Rodeo! <risa> el, sí, así estamos frente a animales más ni menos que el, el rodeo de Activision. Bueno, ese es un rodeo. Siguiente. Mal. Oh, uno de los mejores juegos de la historia. Lo digo porque es ruidoso. Esos juegos con esos sonidos que te hacen sentir realmente que estabas en un apocalipsis espacial. Siento como que no me enfrento a nada, pero a sí mismo hay como una especie de amenaza constante. De, de amenaza en el trasfondo del, del, del espacio. Y esos destellos pero que el café que afectan a mi espacio es. ¿Viste? Esos destellos que te muestran criaturas como usar. Ah, contra lo que estoy luchando, pero. Es impresionante. Sí, no, trabaja a un nivel mental increíble. Si chocás con tu amigo te morís, no. Con los destellos y los efectos así de luces es como que.. Ya está, no, no, no importa lo gráfico que tenga. Te estimula todos los sentidos. ¿Para qué queremos que exista Polybius si ya existe esto? Mira, hay que grises. ¡Uf! está perdido. Sí. El sapito. Tricky. Es un juegazo. Así y ya tiene está. que comer las dos. Siguiente. Una, una comida, una comidita más. Otro clon. Malabar de Pac-Man. Otra de esas sucias tretas de esta época. Todos se peleaban por ver quién tenía el Pac-Man en su consola. Y si no lo conseguían, se lo curtían directamente. Sí. Mm. Sos una carita. Y te come puntito. puntito y es la parte las pelotas. Da nah, buenísimo como Otra vez. Claro, esta es otra cosa oh. de Pac-Man pero cambian la dinámica y lo de Man, un poco más... ¿Qué? ¿Un cepillo? Eras un diente, estás evitando caramelos. Un... Qué extraño, sos un diente evitando caramelos, tal cual. ¿Sos un... No, re extraño, boludo. ¿no? <risa> <Sí>, en <entonces, entonces, risa> de que forma... Sos cu Kutman. Cuestionarme la realidad. <risa> ah, no, sos un conejito. Sos un bichito que se aplasta ah, cuando saltás. Este es como el fast Eddie. Es como el fast sí. Eddie, lamentablemente no está Eddie. Con su mucho más, corte de Carlitos, Mucho más carismático Eddie con su corte taza que este. personaje que ni siquiera entra en la pantalla cuando salta. Sí. <risa> bueno, Eddie tampoco entra, pero se comprime de una manera ultra graciosa, ¿no? Como este. No, un pobre. muy extraño. Los pescadores. Mira lo que es agua, boludo. Mira lo que es esa agua, esos gráficos, explota la capacidad de la talia. Hay que tener cuidado con el tiburón <risa> Ah, no, es, es increíble el, el... Cómo es para que muerda para sí, el suelo. Sí, sí <risa> Hay que tener una precisión... La paciencia de la pesca Siguiente Otro Pac-Man trucho Este es un autito y una... ¿te gusta el autito? muestra la yuta totalmente bueno, escapar de la yuta ¿eh? ¿lo podés matar? por favor mate un vigilante se llama este juego oh, no, te la podés poner vos mismo increíble, te muestra los peligros de andar jugando con explosivos Siguiente. Nah, el buzo, la ballenita y el barquito se llama este juego. Ah, y el pulpo, Mira, lo más grande que yo había visto. Una musiquita ultra podera, Mira las piernitas del chabón. Increíble las piernitas del tipo. <ríe> son menos espermatozoides las piernas del tipo. El pulpo es amenazador, eh. Tenés que ir liquidando sus cuadraditos. Siguiente. Ah, oh, mira lo que son estos colores, un destello de colores, es una especie de que sos un tipo con un palo y le pegas a esos guardias ingleses. Claro, pero esos son piratas. ¿no? Uy, siguiente. No. no. El trampolín. <risa> Los hermanos locura, se llama este juego. Se caen y se trolan, se empieza. <risa> Siguiente. El.. Batallas espaciales. <risa> <risa> Ay, ¿Qué pasó ahí? Ah, si sí morís. Es un buen juego. ¿Qué tenés que saltar? se puede saltar, Uh, mira. Ah, los claro. puntos se agarran, numeritos hay que agarrar lo más aburrido que puede haber en un jueguito es que el ítem sea un número pero bueno, eh, no lo vamos a criticar porque nosotros no podemos hacer un juego, ellos sí así que última, bueno yo digo que sí Alien, mirá, no lo puedo creer, esta Tali ahora vale oro ¿Cuánto vale este juego ahora, Franco? No, no, no, no. Yo no tengo ni idea que hay un juego de alien para Tali. Gaco, yo pagué esta Atari 10 pesos y uno que veo que tiene un juego de alien debe salir mínimo, no sé, 50, 75 más o no sé, menos. Uy mirá. Paraguas. Claro para es un bataforme. Ah, aposta, porque los aliens solo ponen con fuego. ¿Vas? Los puedes comer igual o no. Es el Pac-Man de Alien. ¿Sí? Claramente eso es Ripley, uno de las.. Mira. Mejores retratos eh, de pixel art de la historia. So, Replay contra los aliens. Los aliens están impresionantes. ¡Ah! No, la muerte de Replay es increíble. Un juegazo. Bueno, la eh, no muerte inframundo. inframundo. ¡Uy! Miren lo que son esos gráficos. Esto explota las capacidades de Metallica. Típica ciencia ficción eh, así la, la antigua. Ah, no, sos... mirá, es así: cuando el botón dispara para arriba, para abajo dispara a la derecha y para arriba a la izquierda. No. Marcianito. Patos. Sos un pato que mata marcianos. Esa me la puedo creer. Mirá, se queda tildado. Y aparecen más. Bueno, eso es un patito. El patito más valiente del mundo. <risa> Siguiente. Navecitas. Ah, me encantó. Uh, es como el, el Sega Rally, pero. Más antiguo. Hay que huir de todo. Básicamente. En esta pista de carreras de fantasía. Uh, estamos a punto de llegar. Sí, definitivamente un juego que apela a, a los sentidos no? Como todo un juego de Atari Como todo un juego de Atari siguiente No mirá lo que es eso boludo Mega Force 1 ¡Wow! sos un tipito y tenés que hacer mierda el Medio Oriente No me por allá tenés que romper todo romper. rompe Mirá mirá boludo no. ¿Te Arabia, Le haces Arabia y le mierda a toda Arabia una besita se transforma o directamente se mete no sé sí si se transforma no es impresionante bueno un juego un, un juego de los más eh, polémicos me parece políticamente incorrecto que vamos a encontrar en este aparatito ahora yo no puedo creer que este aparatito todavía tenga tantos juegos tanta diversión carlos tremendo tremendo